¿Por qué hay algo en lugar de nada? Es una pregunta tan simple como poderosa, tan sucinta. La respuesta hasta donde sé es desconocida, puede incluso que inexistente. Porque debería de todas formas no haber nada. Suelo argumentarse que sería más probable que no hubiera nada porque, porque bueno, es más sencillo, ¿no? Pero pero eso no tiene sentido. Hasta donde nosotros sabemos, con una sola única muestra, lo más probable, lo que observamos en el 100% de los casos, es que hay algo. Esto, claro, no no es prueba de nada. Hay quien recurre al principio antrópico, aquel que argumenta que las cosas deben ocurrir de tal manera que pueda existir una inteligencia que tenga la capacidad para preguntarse acerca de las propias cosas ya que sabemos que, de hecho, dichas inteligencias existen. Pero en este caso el principio antrópico para más un, un fin antrópico un, ...un propósito antrópico. Intentamos dar respuesta a una pregunta... ...aludiendo a una finalidad, a un propósito. Lo cual no tiene sentido si queremos encontrar respuestas serias. No se me malentienda, el principio antrópico es válido como respuesta a preguntas como... ...por qué aparecimos justo en la Tierra, que es un planeta tan apto para la vida y no en otro inhóspito es decir, la mayoría de los planetas no son aptos para nuestra vida porque justo estamos en este que es tan apto y el principio antrópico nos diría bueno, si la Tierra fuera inhóspita hubiéramos aparecido en otro planeta distinto si la Tierra fuera inhóspita y si fuera otro planeta distinto en otro lugar del universo el que el que fuera apto para nuestra vida, nosotros estaríamos en ese planeta haciéndonos esa misma pregunta, ¿no? Pero en este caso, en el caso de ¿por qué hay algo en lugar de nada? El principio antrópico no, no es satisfactorio. No podemos decir porque si hubiera existido la nada Estaríamos en la nada preguntándonos lo mismo, no, no, no tiene sentido. Pero. Pero en fin, no, no, no intento buscar respuesta a la pregunta, como ya he dicho, es, es absurdo. Lo que intento destacar es el mero hecho de que exista tal pregunta. Y de que todos nos la hayamos hecho en algún momento. Eso nos dice algo. Permitidme otra pregunta. ¿Por qué existe esa pregunta? ¿Por qué existe la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué existen las preguntas? En fin, esto no es ningún misterio. Existen porque, porque bueno, somos inteligentes y tenemos comunicación. Y especialmente porque sabemos que los demás tienen conocimientos distintos a los nuestros. Esto último es lo que nos eleva sobre el resto de especies animales, las cuales, por lo demás, son comparables a nosotros. Las preguntas. Los delfines también se comunican. Las ballenas también cantan por puro placer. Los chimpancés saben incluso comunicarse con nosotros mediante un lenguaje de signos que nos las hemos arreglado para enseñarles pero jamás un chimpancé nos ha preguntado nada no conciben que nuestras cabezas conocen cosas que las suyas no esta concepción, esta idea este reconocimiento de la ignorancia personal es lo que nos hace humanos las preguntas Esa cura de humildad, el asumir que los demás conocen cosas que nosotros no. La pregunta del principio es, es bella, pero como otras tantas bellezas es inaccesible, al menos hasta donde conoce el entendimiento humano, y es eso precisamente lo que la hace tan bella. Porque hay algo en lugar de nada? ¿Vemos todas las personas los mismos colores o cada uno los vemos de una forma distinta? ¿Soy yo el único ser humano real y el resto son creaciones de mi mente? ¿Es real el propio tiempo o es una mera ilusión y tan solo tengo falsos recuerdos de un pasado que nunca ha existido? Son preguntas bellas pero inaccesibles, absurdas en cierto modo, porque jamás encontraremos la respuesta. Son callejones sin salida, pero cómo nos gustan, cómo nos atraen, cómo disfrutamos vagando por sus bosques perdidos entre los árboles de nuestro propio entendimiento que nos entorpece en el paso. De eso va todo esto. De preguntas.